Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Soy El Pintor y aquí estamos con Bravely Second and Lier. Vamos a ver contra quién nos toca hoy. Magnificent. Absolutely astounding. Oh, and so well preserved! Yes, I can see no reason not to register these ruins as Luxendoc's 3,867th cultural heritage site! Just as you say, ma'am, you've been so enthusiastic in your duties, nominating every ruin of any possible cultural significance. Why, you've registered so many sites that not being registered has also become a mark of prestige and culture. <laughs> yes, I'd say that this would be a perfect 3867th cultural heritage site. Nice and tidy and compact, and boring. Yes, yes, yes, I know it all already. No need to preach to the choir, darling. Let's sit those lips. Um, excuse me? Hello, and who might you be, little girl? That is Miss Idia Lee, ma'am, the young lady that you recently named superintendent of education in Florham. Oh, of course! Yes, yes, yes! I had not forgotten, dear. I simply didn't recognize her face at first. And what is the superintendent here for, hmm? Oh, wait, I remember! Yes, yes, that's it! She was to investigate whether the new academy in Florham should be co-educational or not. Precisely, ma'am. Yes, yes, yes, of course! I am so on top of things, it's frightening! Now, let us hear your opinion, Superintendent. Shall we separate boys and girls in the new school or not? Let's have it out of you! No twuffling! Um, well, you see, I, uh... Enough waffling! Are you trying to vex me, you vexing me vixen? Can't you make a simple decision? Hang in there, idiot. Take as much time as you need, Idia. After all... Correcto. Pues nada. Si elegimos un voto para la educación mixta, pues vamos a luchar contra. Eh, la Valquiria. Y si elegimos voto por la educación separada, pues vamos a luchar contra. El monje. Así que como yo quiero el asterisco de Valkyria para mi historia, vamos a darle con un voto de educación separada. No estoy de acuerdo, vale. Yo, yo prefiero una votación, una educación mixta. Pero, pero, pero, en este caso vamos a hacer este it's true that Florum has established an equal rights law men and women can both make their homes here and the sacred flower festival isn't just some beauty contest for girls anymore now both genders can compete with their inner beauty yes yes yes and doesn't all this support the idea of boys and girls learning together it's not that simple change takes time you can't just throw away years of tradition like yesterday's leftovers look Florum used to be a haven for women, and women alone. Then the duchy showed up, and the nation was thrown into chaos. Finally, that ugly period of history is over, and peaceful days have returned. Florum can't afford to... Heaven, you say? A future where boys and girls study together, laughing and crying and falling in and out of love. That would be true, Heaven! That was quick. I'm still talking here, okay? What was that? Huh? You looking for a fight? Or maybe a fight's looking for you? Mr. Lear, did you hear what she just said? Superintendent Lee is proposing that the new school should be segregated by gender. She did now? Well, that's a bad thing, right? Of course it's a bad thing! If boys and girls aren't allowed to study together, then then all the awesome manly words like burning and passion and pecs will be cut from the school's name. What? You go that far? oh That's low, even for a girl. Yes, it is, isn't it? Lower than low. That's why we have to stop it, even if it comes to fists Sounds about right to me. derrota barras y recibirás el asterisco de monje. Ten en cuenta que no recibirás el asterisco de Valkyria. Le dije bien. Sí. Lo siento, Barras. Hay que mantener las tradiciones. ¡Y vamos al combate! Barras Leo. Yeah. Bueno, el señorito este es un peligro que te caga Así que vamos a ver qué puedo hacer ¿Cómo se ponen muros? Vale. Magnolia. De full. Voy a hacer un muro. De... Rayo. Y se lo voy a poner a... Ayu Así cada vez que ataquen a Ayu Hay un muro De rayo que le Que le devuelve el golpe Edea Va a ser una estampida Contra el señor Da Dal da, da, da sudato Dal es decir que está sudado Itis <risa> eh, Vamos a hacer que roben a barras, porque tiene unos mitones de oso. Cogió dos. Perfecto. A la primera. Vale. Eh... Magia blanca. Una curatis. Idea... ...estampida contra el señor gato Y... ...vamos a intentar cargarnos allá al Dazudato. este. Más ataque físico. 800 del golpe. Toma. ¿Listo también? Ay, Dios mío. Magnolia cura atis you más espiritual calor como muro atis He vea que siga con la estampida al sudato y este a dar sudato también Lía. Cura Más a todos He ido aquí con una estampida a dar su dato Y tis latiz por favor o yo ostras me recibió daño del muro bueno elspe el ataque eh, seguimos con estampida De contar su dato. Ah, pero no atacó. Me cago en la leche. A ver. Vamos a un default. Vamos a una, a una invocación de esta. Tal cual. El no debería estar muerto ya. señor del sudato. Ahí está. Habilidades. <tose> Rayo. Ese efecto recibir daño, o se lo aplicamos en la idea que no afecta, sabes que no entiendo lo que pasó, pero bueno. ahora se afectó bien bueno pero lo que ven tampoco tampoco tampoco es cosa muy muy difícil está suavecito despacito despacito suave suavecito y ahí tenemos el asterisco de monje ahí está has obtenido el asterisco de monje Un guerrero con fuerza bruta. PS, ataque físico elevado. Ataque fuerte con las manos desnudas. Saber de mitones. Artes marciales. Es bueno. Con los atributos. Es bueno un PS. En competencias tiene ese mitones y bastones. Y ya está. Pues nada. Hasta aquí el capítulo de hoy, espero que les haya servido, que les haya sido de utilidad, si es así denle like, por supuesto, si no estás suscrito, suscríbete aquí abajo a la derecha. Pues nada, nos vemos en el siguiente episodio, adiós.